Muy bien, continuamos. Esto es de mañana. En este momento nosotros vamos a escuchar al señor Fulvio con su presentación del tema. Vamos a ver, Fulvio. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Sócrates. Y gracias a Yerjan. Estaba cerrado el micrófono. Parece que había... Algo ahí. Pero tú no estás igual que cuando comenzó el programa, tú te oyes muriéndote ahora y qué fue no, ahora. Yo no, yo no, como ¿Pero qué fue que ahora? Yo lo voy a hablar. Depende hablando. del tema que iba a tratar, Está es que que ambientando. Una... Una... Es que tengo una voz. Sí. Eh... ombligofónica. Eh, ombligofónica. Ya. Ah, está muy bien. Señores, voy a empezar agradeciendo. No, a Toda la militancia que participó ayer. Eh, no te vi, no te vi. Eh, me tiré la caravana entera y no oh. te vi. O sea, yo son, vi... Esos eh, son efectos visuales distorsionados. Eh, vi, vi a Luis Abinader, <risa> tengo el video muchachos, vi a Alex Díaz, vi al diputado Franklin Romero, vi... No vi a Siquio tampoco. Oh, pero sí que yo iba con, con, con Luis Abinader. y ah, no Isake, se dejó. Ver. Romero. Ah, pero no, no, Iban atrás. en la misma jipeta arriba. Ah, bueno, Por yo eso no digo que son efectos visuales ah, distorsionados. Bueno. ¿Dónde ibas tú? Yo iba detrás de la jipeta de, de, de Luis Abinader, ah, en bueno. la otra jipeta también encaramado. Ah, bueno. Junto con el diputado Hermedo Cava y, y Alex Díaz. Íbamos ah, bueno. ahí. Pues bien. Resulta que en el programa de visita a la proclamación de los candidatos de las diferentes provincias, a nosotros nos tocaba, eh, nos dieron la fecha de 10 días de antelación el jueves, luego después nos tocaba el miércoles y por razones de una importante visita que hizo el candidato en, la, en el sur, nos la propusieron para el martes y... De último minuto, a solo dos días, Yerjan, nos cambiaron la fecha para el lunes oh, con un encuentro de proclamación y le agregaron también el asunto del encuentro navideño. Es decir, que en dos días tuvimos que reformular la agenda y organizar esta magnífica actividad. Que se celebró ayer de proclamación de nuestros candidatos. Y por eso hay que darle crédito. Dale, dale. Hay que darle crédito a la militancia. Dale, dale que para se integró. Hay que darle también las gracias a los partidos aliados, a la fuerza del pueblo, a los movimientos. A la fuerza del pueblo que están presentes a todas las autoridades del partido, a los candidatos, regidores, diputados, directores eh, eh, y alcaldes, al pueblo de San Francisco de Macorís en general, que fue tolerante con nosotros, a la prensa radial, escrita, televisiva, a la prensa de los pagineros de la web de San Francisco y la región, y también a Telenor, como casa que nos albergó en una visita del candidato y nos dio eh, su siempre trato cordial aquí en las instalaciones de Telenor, gracias a los ejecutivos de Telenor. También darles gracias a todo el personal que cubrió el recorrido que fue puesto por Telenor. Darles gracias también al espacio que se tomó con Alex Díaz. A todas las damas del partido que organizaron toda la parte protocolar y la parte del encuentro navideño con un arduo trabajo, un esfuerzo sobrehumano. Y a todos los que cooperaron también y ya de último, a todo el sector empresarial de San Francisco de Macorís y la región por ese encuentro de calidad, por ese encuentro eh, fino que se pudo escuchar la voz del comercio, la voz de los diferentes actores, de las personas que generan empleo, que generan trabajo aquí en toda la región. Gracias al anfitrión, eh, la familia Paulino. Gracias a, a su esposa, a Héctor Paulino, por ese trato tan exquisito que tuvieron. Y bien, lo que sucedió ayer, señores, fue una ma manifestación de voluntades. Fue una manifestación y un deseo de cambio. A pesar de ser un lunes en la tarde, se pudo visualizar el entusiasmo de la gente, se pudo ver ese, ese carácter caluroso, esa cultura dominicana. Y también se pudo eh, constatar que en el paso de esa caminata eh, se, se vio en... Las casas, el recibimiento que hacían al candidato Luis Abinader, al candidato Franklin Romero a senador, al candidato alcalde de Siquio NG de La Rosa, a los candidatos a diputados, a regidores, en los hogares por donde cruzábamos, en las calles por donde íbamos, cómo se manifestaba la gente desde la casa, cómo se manifestaban desde los techos, desde los galpones, también contagiándose con ese deseo y necesidad de cambio que este pueblo franco-macorizano y el país quieren y desean. La última encuesta que salió del Centro Económico del Cibao dice que el 60% del electorado dominicano percibe y cree que el cambio se va a dar en la primera vuelta. Y lo que se dio aquí en San Francisco de Macorís un lunes en la tarde, en una zona de trabajo, diferentes vertientes, es una es un sello a esa a esos resultados de esa encuesta lo que está eh, consignado en la figura de Luis Abinader cómo se va contagiando con las gentes, cómo, cómo las mujeres lo asimilan como su representante, como su eh, presidente en el 2020, cómo la juventud también se contagia con esta alegría. Pudimos ver esos diferentes segmentos de la población formando parte de esta expresión, de esta expresión política en las calles de San Francisco de Macorís. Es por eso que desde este lugar les reitero las gracias al pueblo de San Francisco Por la acogida que nos dieron Y las gracias a todos los actores En la cabeza del presidente municipal Olmedo Cava Romano En la cabeza del presidente provincial El, el licenciado y seguro senador Franklin Romero Y en la mía propia como coordinador municipal Les extiendo las gracias Y esto es una... Eh, eh, Fulvio, escúchame, déjame interrumpirte. Esa panorámica que te estoy viendo ahí la hice yo eh, desde el lugar donde yo estaba ubicado, que sí. fue en la calle Duarte. Eh, me topé con la caravana justamente ahí y quise grabar eh, un poco de las imágenes y realmente ahí era que la gente me vociferaba en la calle que, que querían que hablaran de esto en el programa y la gente realmente sabía lo que significa. Que este programa es un bastión, no solamente aquí, sino muchísimas personas de Castillo que, que, que vi que estaban ahí también, sí, sí. Eh, que nos manifestaban que ven el programa y que querían, ah, ¿verdad?, que se sí. manifestara. Ahí eh, es que eh, viene la caravana, sí, esa es la eh, cabeza de la caravana. Si te, si te, entonces ahí es que yo quiero ver dónde era que tú estabas. Eh, eh, ahí va el la guagua de donde iba el candidato. Ahí va la prensa. O sea, ahí va la prensa. Ahí va la prensa. Eh, realmente sí, ahí es que empieza así la cabeza. Entonces, en aquella que viene, viene sí, ahí, ahí viene Luis Abinader. Yo vi a Luis, parece que era que sí. Viene sintió... Franklin, Ajá. Luis y Siquio en el es el de la gorra blanca yo que va de ahí aquel detrás, lado. por ahí ahí eso, detrás, eso yo no lo vi. Ahí detrás, en la próxima guay. Mira Franklin ahí que no saluda, sí. pero por eso porque yo mira, no Mira, vi... ahí, ahí vamos, ahí va, Ale, ahí voy yo. Eh, mira, eh, no te veo, devuélveme esa, esa imagen, porque yo no veo a full. De, devuélveme la imagen. Eh, sí. No, pero no puede esa, ser. Esa no, esa no, la camisa azul. Un sí. chismá, un chismá. Ah, bueno, que tú vas... Un Ahí, ahí, ahí. Ah, es que Ahí va Alex Olmedo, sí, Olmedo y yo. Sí, Olmedo, sí, Y el síndico... ¿Y de la ¿Quién, de la yo, ¿Quién, ¿quién, ¿Quién es la dama? ¿Quién es la dama que está allá? La dama ¿Sí? es Dorina. Dorina. La no, Dorina, diputada Dorina, Dorina. de nosotros. Una... Sí. Eh, eh, una gran mujer, excelente, trabajadora Excelente candidata Mucha algarabía había en esa, en esa actividad Así que le felicito al PRM sí. y, a, y a todo el equipo organizador Muchísimas eh, gracias, no hay Que se haga política de manera limpia, hay que decirlo Realmente el sí. PRM y está, haciendo, está haciendo una política muy limpia eh, Sin agresiones, sin, sin, sin insultos Y eso es muy importante eh, política presentando propuestas soluciones. Es, esa que va ahí, amiga mía, Marte. es candidata a, a vocal de la peña. Ah, okay. Pénelopé Hernández se llama ella. Penelope juventud, Hernández. Ella sí, es muy juventud. joven y muy talentosa. Ah, hay muchas mujeres eh, en las candidaturas. Por sí, ejemplo, sí. en Santo Domingo nosotros tenemos la alcaldesa en el distrito que es Carolina. Carolina. Carolina. Y tenemos también la candidata a senadora que es eh, Faride. Sí, sí. Son mujeres es, que, que expresan la. Presencia. Muy bueno los dos candidatos, hay sí. que decirlo, de, de a senadores tanto del PLD como de del PRM. Eh, ¿Tú sabes qué hicieron ellos? José La Paz. Eh, ¿Tú sabes qué hicieron ellos? Sí, vi un bailaron bailando, bailando. un merengue. Y eso es bonito porque, sí. porque se ve que ellos... Ve. Eh, y mira que Paz bueno, invitó a Paride claro, a, a un merengue y bailaron... Claro, un merengue. bailaron ambos, <risas> o sea, que significa que, es, que no hay que llegar a términos personales y a, para política cualquiera de los dos que gane... Sí. Y aquí en diferentes bueno. estamentos tenemos excelentes mujeres eh, en expresión de candidaturas a regidoras y a vicealcaldesas. Eh, por ejemplo, la doctora Tinita, que es una doctora que le ha entregado su vida a un centro médico aquí privado, siempre ha tenido una vida de alcance social, aunque no de una militancia política eh, abierta. Uh -huh pero siempre ha estado identificada con nosotros y una vida de alcance social en los diferentes estamentos de la comunidad franco-macorizana. Eh, Julio, una preguntita. Eh, sabemos que lo que se estila en este momento es el cambio, o sea, nuevas propuestas, cosas diferentes, imágenes o figuras políticas que de alguna manera rompan con, con ese perfil, tradicional Y por eso creo que la figura de Faride, aún por supuesto los planteamientos y las posiciones que asume sí. desde el Congreso, la misma Carolina. Eh, ¿Cuáles otras figuras? Tenemos al presidente del PRM. De alguna manera rompen los estereotipos de lo que conocemos como las, el perfil de los políticos. Tenemos viendo toda la vida a la misma gente del PLD, la misma figura. ¿Si el PRM ha, ha roto con eso. Eh, en torno a la figura de, de, de Siquio ¿cómo contrarrestar esto? ¿Qué es la tendencia y cómo se sale de ese contexto? Eh, Siquio es el candidato eh, que tiene más edad, eh, creo, en el territorio nacional, candidato a alcalde. Okay. Pero el espíritu de Siquio, no, no, yo Ventura, se lo compro. Johnny Ventura anda por ahí también. Bueno. Eh, sí, yo, yo, entre Siquio y Johnny Ventura, ¿cuál anda ahí? Sí, Pero el espíritu de Siquio yo se lo compro. Sí. Oye, me tiene un espíritu de joven. Claro. Tiene un espíritu activo, tiene una mente lúcida. Sí. No hay una caminata en San Francisco Oye, de Macorís que, que Siquio no, no participe. Okay. Sí, y en todas las actividades ¿Y tú sabes qué está haciendo Siquio? Sí, hay que decirlo. La principal estrategia política que él va a empezar a desarrollar a partir de esta semana que entra está dada en las manos de los jóvenes. Sí. Muy bien. Hay Todo hay, en la mano de los jóvenes. Hay que decirlo, Siquio es una persona muy cercana al pueblo. Muy, pero muy cercana al pueblo sí. Yo que he trabajado en eh, actividades sociales Te lo puedo decir eh, Siquio siempre está ahí para la gente Sí. Y tú no tienes que, que hacer ningún ningún protocolo para tú comunicarte con él. Cuando tú no, sí. eh, te, le llamas a su teléfono, si él en algún momento determinado no te puede tomar la llamada, te devuelve. O sea que es un caballero sí. y un político de alta calidad. Es, hay, sí, hay que sí. destacarlo eso. Eh, darle las gracias a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva, para que no me pongan bravito. Ay. Y a las comisiones que se organizaron, las comisiones de finanzas, las comisiones de protocolo bravo? Todos ellos... Y ellas, señores, un magnífico trabajo que demostró que entre todos se pueden hacer muchos cambios a favor de nuestra nación Y la esperanza que el pueblo ha puesto en nosotros, nosotros no podemos defraudar a nuestro pueblo El cambio va, las nuevas alternativas van, las nuevas formas de hacer política va Y entre todos tenemos que devolverle la esperanza a este pueblo. Luis Abinader, Dios mediante, será el próximo presidente en el 2020. Excelente, muchísimas gracias, eh, Fulvio, por el planteamiento. O sea, eh, no necesariamente excelente lo que planteaba Sino tu exposición Excelente todo, excelente <ríe> no, todo Porque tú sabes sí, tú sí. escuchaste eso, Gerán? Digo yo, excelente O sea, no excelente lo que va a pasar Sino el planteamiento, cómo lo hacía <ríe> sí, Para claro, claro, eh, claro. dividir, para marcar Un espacio o sea, ingrata, eh, Muchísimas gracias Nosotros vamos a una breve pausa Manténgase ahí porque tenemos mucho más En su espacio de mañana Vamos a la pausa